Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que me estáis pasando súper bien en compañía de la gente que os quiere. ¿Y que queréis? Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis descubrir las mejores promociones que están ejecutándose ahora mismo en Facebook, de CPA, de afiliados, de e-commerce, de POD. El POD es el Print on Demand, que se están corriendo ahora mismo con esta herramienta que es gratuita. Hay muchas herramientas para espiar las mejores ofertas que están corriendo en Facebook, pero todas tienen unos precios francamente prohibitivos. Visto que era la última que os había recomendado en el canal y que era gratuita, dejó de serlo, dejó de serlo ya, ya es de pago, como casi todas, pero ha salido una nueva que nos ha hecho la promesa de no cobrarnos y la voy a presentar ahora para que tú sepas cuál es. Aprendes a usarla y veas.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 En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver esta herramienta. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar la descripción para que tú simplemente le des clic y te suscribas. Es gratuita, no te piden tarjeta de crédito, no te piden PayPal, no te piden nada. Simplemente es gratis y empiezas a disfrutar los beneficios desde el momento cero, únicamente para Facebook. Pero oye, es gratis. Aquí la tienes. Boost2Pro. Boost2Pro es Boost2.pro o Boost2.pro. Abajo vas a tener el enlace. Puedes loguearte si ya estás o apuntarte si aún no estás. Esta es la presentación. Está categorizada en e-commerce, weight loss, joints, sweepstakes, men's health, skin, crypto, gambling, en fin, un montón de cosas. Vale, entonces, vamos a verla. También tiene Affili Affiliate Marketing. Los partners, AfBank. Todo el mundo la conoce. Y si no, bueno, son foros muy conocidos. Affiliate Fix, Needbit. Y en fin, una serie de cosas. Bien de la comparación. Boost Pro, visto. La que hemos visto, <risa> valga la redundancia, en mi canal en otros vídeos. Power Spy, Advert. Y fíjate lo que te dan. Países, 190. Anuncios diarios, 5000. Estos son mayores todas las categorías download money page te puedes descargar las landings tiene traducción de los textos al inglés si están en otro idioma más fuentes de tráfico no estas solamente son para facebook puedes filtrarla por nuevo por like por repost por comentarios o por lifetime gratis gratis todas las demás lo, lo, lo que digo son los precios super altos un simple plan todo gratis ahí está tú te das de alta en get Through, te va a poner un formulario es un formulario muy muy sencillito tu nombre tu email eliges un nombre un password un, lo confirmas y eso es todo se acabó yo como ya me di de alta hace días pues estoy dentro te voy a mostrar cómo es la interfaz por dentro aquí la tienes es esta Mira, Clasificada por, esta es la fecha de un mes atrás, 17 del 2 a 17 del 3, que es el día que estoy grabando el video. Las categorías, e-commerce, e joints, men's health, diet, trip days, crypto, casino, beauty, CBD, <ríe> esto está muy de moda, los CBD, que son los aceites de cáñamo, health y otras. Y luego puedes filtrar por país y aquí los tienes, ¿ves? El Estados Unidos, Canadá, bla, bla, bla, un montón de países el tipo, todos, imágenes o vídeos, y fíjate que viene Download landing page, bajar las landing page de las ofertas. Es muy sencillo usarla, tú eliges por ejemplo Estados Unidos, que es un, quien tiene más, eh, Diet, por ejemplo, voy a ir cerrándolas, ya lo tenemos, le vamos a dar Search, clic en Search, y ya nos tiene el filtrado, mira qué bonitos, Fasting App, Fasting App, y lo que tú Vas a hacer es darle clic aquí, un blog promo, y te descarga la imagen. ¿Ves? esto es lo... Aquí te descarga la imagen. Si le das clic a leer más, te pone todo el texto. Si le das, si das clic en esta llavecita, en este triangulito, te pone la página de fans, el post, la landing, cuándo fue vista y los países en los que se está corriendo esa oferta, Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Y lo mismo aquí, ¿ves? Estados Unidos y Rusia, 27 días. La landing, fíjate que viene en iTunes, Apple. Es decir, la estaré ejecutando en esa plataforma. A ver esta otra, la misma. Pues es exactamente la misma, el fasting app. Vamos a ver esta, por ejemplo. Dice, wow, qué sencillo y fácil es ejecutar este programa con esta aplicación. Te apuesto que en un mes serás de la misma opinión. Te recomiendo que la que la pruebes. Vale, entonces vamos a dar clic. Podemos ver la página de fan. ¿Ves? Aquí está la, la página de fans. Ahí la tienes. Está en ruso. Podemos ver el post específico para, esta, para ese anuncio. Las imágenes son súper bonitas. ¡Oh! Impactantes, ¿lo ves? Qué bien hechas están. Y luego la landing. No todas se pueden descargar. ¿Ves? Esta te dice que no. Así que no podemos descargarla. Porque es para iTunes. Entonces teníamos que ir a iTunes. Y yo no tengo iTunes instalado en el ordenador, vale voy a limpiar los filtros clear filters, vamos a probar otro filtro, por ejemplo por like y con landing page, a ver si existe le damos a search, muy bien aquí está vamos a ver si tiene landing no tienen esta no la tiene, ah mira lo que me dice Sofía, le pregunté a soporte técnico cómo podía bajar las landings, porque no las veo y me pone que si la landing está para descargar aparecerá el botón de descarga de la página. Y si no, no. Entonces, vamos a ver. Ok, thank you. Le gracias. Cerramos el diálogo. Y fíjate que aquí dice Download Page. Lo vamos a activar y si hay página, pues la podremos ver. Voy a poner Lifetime. Todos son no anglo, no, no ingleses. Si le doy a Search en inglés, vamos a ver si hay landings. Ah, pues si sí, mira, aquí están otras. Eh, By Cambodia. Japón, esto es para un sorteo seguramente, el iPhone 12, vamos a ver si hay landing, no, no tiene landing, ves, esta es la página, Subtrunk, no entiendo nada porque está en tailandés o, o no lo sé cómo, pero ahí tenemos la página, vale, vamos a ver si esta tiene landing, yo lo que busco son las landings, pero no están, y aquí ya aparecen las landings, ves esta por ejemplo, landing page, Ah, aquí está si te interesa la landing la descargas y si no pues no, Muy bonita, es una herramienta nueva están todavía desarrollándola así que aún tiene fallos pero oye te puede servir para empezar a trabajar con ella, mira esta es una landing que está en Evernote, es un sorteo súper bonito y así es como se usa categorías, países, tipos y eso es todo, no le da más, las, las descargas no están disponibles en todos los anuncios pero Ah, pues si sí, mira, Alto Fácil, Men, Alto Fácil Campeche, MG Accesorios, MG Accesorios, Fundas para el Iphone. Vamos a ver si mira páginas. No. Cuando te pone todo Facebook es que no tiene el acceso a las páginas. ¿vale? México Mágico, Cimentación en el Proyecto Tech, mm, empieza el Proyecto Tech, ya sabes que eso es para el sorteo tech de cada año. Si no lo sabes, hay un sorteo muy famoso en México, es el sorteo tech. En venta a iPhones americanos. Esto también me suena a CPA. Podría ser CPA. No sé si nos eje. A ver, vamos a ver. Todo tiene toda la pinta de CPA. ¿eh? Muy pocos renovados. Una no garantía. Tiene pinta de CPA. Pues ahí lo tienes. Boost to Pro. Para empezar a espiar anuncios en Facebook. Por país. Por categoría. Y por fecha. Y con este tipo de parámetros. Es nueva. Dale tiempo. No tendrá una excesiva cantidad de anuncios disponibles, pero está empezando y podemos sacar algo interesante que nos ayude con nuestras promociones. Espero que te haya servido, que te haya gustado, Suscri suscríbete ahora que es gratuito, aprovecha el tiempo que duran ese tipo de herramientas antes de hacerse de pago, habitualmente duran seis meses, un año, hasta que las fases beta acaban y pueden empezar a rodar en forma de pago. Un abrazo Marketer, te deseo muy muy buen día.